La y Bueno, estamos en la colonia Ortiz Basualdo. Esto está sobre la ruta 74 en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, se podría decir, entre las localidades de Maipú, Las Armas, yendo para Ayacucho, zona ganadera por excelencia de la provincia. En esta colonia se hizo, hoy en la jornada de hoy, una... Un, una visita a campo, una experiencia a campo que se llama eh, Sabe, Sistema Agroecológico Bajo Estudio. Y Alejandra Casal, que es la jefa de agencia del INTA de Maipú, es una de las referentes que está organizando, que estuvo organizando esta jornada. Alejandra, gracias por, por esta entrevista y con, contanos en qué consistió esta jornada. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por, por venir primero y por estar presente y por el interés esta jornada eh, sobre todo es un punto nosotros lo tomamos como punto de encuentro y discusión toda y compartir construir en conjunto con, con la comunidad eh, pero bueno el motivo fue eh, mostrar los resultados que vamos teniendo en este módulo es un módulo de 190 hectáreas que puede ser comparable con un sistema de cría chico común de la zona eh, en base a pastizales naturales con un rodeo propio está inserto en un sistema productivo mayor pero nosotros acá tenemos rodeo propio somos un grupo de técnicos con distintas disciplinas, eso fortalece el análisis. Eh, y, y un poco la temática que nos, nos, nos lleva a encontrarnos, esto de, de presentarlo como un sistema agroecológico, es en parte dar soluciones eh, a, a lugares que cuentan con ordenanzas y, y productores que por ahí no, no, no saben bien cómo, cómo llevarlas a cabo, eh, también por una responsabilidad propia. ¿no? De, de decir hay que producir de, de determinada manera y, y pensando en, en la salud en todas sus dimensiones ambiental, la nuestra, un, una sola salud uh -huh. eh, y para incorporarle también a, a la agroecología el concepto de, de manejo de pastizal que en un inicio les estaba, estaba faltando un poco en toda la movida ahora ya está más inserto el, eh, ya hay una corriente de, de de análisis, de manejo de los pastizales fuerte, eh, que antes no estaba tan fuerte, eh, y en donde proponemos que, que no es solo esto de remarcarle a la comunidad que no es solo el no uso de agroquímicos, ser agroecológicos, sino manejar de la manera que más favorezca los, los procesos propios del ecosistema. Eh, ...que además nos lleva a una mayor producción... ...entonces mostrar un poco los resultados que tenemos... ...tanto de variables ecológicas como en, en los animales... ...como las productivas, las económicas... ...ir mostrando todos los datos que tenemos eh, relevados hasta el momento. Y bueno, esta jornada consistía en, bueno, una introducción... ...y después había varias paradas, tres paradas... ...¿qué, qué iban explicando en estas paradas? Bueno, teníamos tres paradas... ...la primera fue al, al inicio del módulo donde bien entramos. Eh, en donde fue un poco el, el concepto del apotreramiento, la fortaleza en el descanso, pero bueno, contar por qué apotreramos, por la selectividad, por el bosteo y sobre todo por el descanso, la planificación del pastoreo y hablamos también un poquito de la dinámica de especies, eh, las mediciones que tenemos sobre un potrero que es de, de, eh, eh, principalmente festuca, que es muy común también en esta zona y cómo fuimos manejándola para favorecer eh, esto, la dinámica de especies. Eh, la segunda parada estuvo más en la mirada, relacionando con lo primero, pero en la mirada puesta en el suelo, en estos socios edáficos que tenemos, eh, los análisis que hacemos a, a nivel de, de, de comunidad edáfica y cómo se relaciona con lo que estamos viendo arriba. Y la tercera parada fuimos hacia donde están los animales, que además era uno de los potreros más complicados de la zona, que son los que tienen eh, componentes alomórficos, eh, sales, y, y ahí vimos eh, el rodeo y hablamos un poco de los, del, del margen económico, que también es positivo, que se puede producir conservando, que se puede producir eh, favoreciendo el ecosistema y que además la vaca es un socio nuestro en, en generar estas, estos beneficios ambientales. Para que los oyentes entiendan mejor... Eh... Uno de los objetivos es tener pasturas todo el año, ¿no? Que, que las vacas puedan pastorear, puedan comer todo el año y para eso se hacen diferentes manejos. Claro, es intervenir lo menos posible eh, en el movimiento, de, o sea, esa base pastizal natural es lo que ya está, uh -huh. pero cuidándolo y beneficiándolo. Entonces eh, la vaca tiene más pasto y tiene pasto todo el año, uno va planificando para que nunca le falte comida y para que no tengamos que depender de entradas externas al sistema, no comprar alimento, eh, no comprar rollos y que no se alcance, que además es más rentable. Uh -huh y que además favorece al, al sistema, es un círculo que nos beneficia a todos. Estas vacas que se crían acá en el módulo, bueno, y en la zona en general, ¿son para leche, para carne? No, esta es, es una zona de, de carne, es, sí. esto es un módulo de cría incluso, nos está faltando la patita de la recría, que la estamos pensando como un paso posterior, eh, esto que decía, tenemos la fortaleza de ser un equipo de varias, varias, dif, de, este, de, de varias disciplinas, eh, que podemos presentar datos y relacionarlos, y también podemos armar. Estamos en el lugar donde corresponde armar equipo con los productores en este sitio donde tiene que suceder, y somos nosotros los que tenemos que medir, armar un equipo y, y, y plantear eh, debates sobre si se puede, si no, que es un gran debate el tema de la recría o el engorde en pastizal. Entonces hay que medirlo. Este es uno de los pocos eh, campos que tiene el INTA o que administra el INTA. Eh, agroecológico no porque eh, no hay muchos no es un eh, en sí este módulo. es un módulo, módulo es un módulo dentro de un establecimiento más grande uh -huh. eh, se está atendiendo a eso igual afortunadamente se, se está atendiendo a, a la visión sistémica y, y a este tipo de procesos eh, el, los, los primeros que, que plantearon un módulo de seguimiento fueron la, la gente de Barrow. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, nosotros le vendríamos a aportar la parte más ganadera. Balcarce tiene otro, otro módulo. Eh, a ellos les está faltando el animal. Lo que hacen es, es probar secuencias de cultivos y cómo hacerlo. Entonces también una de nuestras ideas es hacer una reunión intermódulos y, y aumentar el... El, el traspaso de información, digamos, el, la construcción. Bien, por último, eh, ¿qué es lo que falta? O sea, hay un, es un proceso, eh, pero ¿en qué avanzaron y qué es lo que falta, en, en tus palabras? Avanzamos como equipo, afianzándonos como equipo, relacionando disciplinas, eh, pudiendo y entendiendo cómo ver, eh, en mi caso yo siempre eh, vi la parte de arriba, y el pastizal, mi tema siempre fue pastizal natural, la comunidad del pastizal, y, y ahora estoy pudiéndola relacionar con... Eh, las micorrisas, con todo ese universo que hay debajo, que si bien sabía que existían y que colaboraban, por supuesto, porque es to todo un, un mismo, es un, uno solo, eh, pero bueno, entenderlo un poquito más desde la visión de, de mis otros compañeros, ¿no? del economista que planteó el margen bruto, desde el veterinario que plantea el, el estado de los animales, eh, el equipo está consolidado, eh, tenemos un grupo de productores que también está consolidado desde las relaciones, te habrás dado cuenta, el intercambio fue desde, desde incluso conocernos muchos sí. de ellos y animarse a plantear eh, un debate con opiniones, con, no, no nos queremos poner en el, en el rol de que nos pregunten y respondemos, sino en el rol de que intercambiemos. Eh, Sí, nos, hay, hay algunas cosas que nos cuestionamos, que es el paso siguiente, que ya entraríamos en la genética pastoril o en el engorde pastoril. Ese es el siguiente pasito que deberíamos dar, que lo queremos construir en conjunto con, el, con, con los productores con los que solemos relacionarnos, que, que tienen mucho para dar y que podemos construirlo en conjunto para que sirva a la región. Alejandra, muchas gracias. A vos, gracias. Atando cordones. La voz, la voz de, lo de lo que no que se ve. No se ve. Tu herencia y tu raíz